Chile y Argentina, y eh, se ha especializado también recientemente en temas que tienen que ver pues, con todas las etnicidades en América Latina y particularmente pues, en México. Eh, de esa manera, pues vamos entonces a, a cederles el uso de la palabra a nuestras dos eh, conferencistas del día de hoy. Eh, por un lado, eh, vamos a, a iniciar, me parece, con la doctora Maya eh, eh, Macarán y después eh, con Excel o tú inicias. Bueno, entonces la presentación primero de la doctora Excel Maldonado eh, y posteriormente de la doctora Gaya Macarán. Eh, sí. Vamos a tener un receso hasta las doce y media, salimos al, al café eh, y si, nos da, eh, si no nos da tiempo por las exposiciones y por el apretado del tiempo que tienen las doctoras, vamos a a reunir las preguntas y respuestas después del, del receso, si les parece bien, y si terminamos el tiempo y forma, pues nos vamos ya al receso. Pues sí, eh, con las preguntas y respuestas de las doctoras, esperemos contar también con el tiempo de ellos y su amabilidad y, y tiempo. Y sin más, pues yo ya les eh, cedo el uso de la palabra. Entonces, a la doctora Excel Maldonado, creo que el micrófono ya está encendido, de manera de que pues. Eh, eh, tienes pues, eh, un tiempo de unos 20-25 minutos para que eh, se puedan hacer las dos eh, presentaciones. Okay, este, bueno, buenos días. Este, <coughs> bueno, sí, yo soy la doctora Rosalía Selma Donado Medezma. Este, Le agradezco mucho al doctor Carlos Ordóñez por la invitación para participar en este seminario de felicidad. Eh, pluralismo jurídico y derechos humanos. Eh, bueno, el doctor Carlos me pidió de favor que viniera a exponerles eh, un poco de lo que yo he trabajado eh, en mis investigaciones, eh, que es sobre todo la parte del sur de América, ¿no? Específicamente, yo he trabajado la cuestión, eh, bueno, los problemas relativos al polo mapuche en Chile y un poquito en Argentina, ¿no? Este, Carlos me decía también este, que presentar algo sobre Perú, Perú ¿no? pero bueno, no quise ahí entrarle mucho sin tener tanto conocimiento pero además me parece que eh, eh, hay problemáticas específicas en ciertos países del sur de América que merecen eh, que estos países sean abordados como una unidad de análisis, eh, me refiero a países como Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, de los que también les voy a hablar un poco ¿no? Eh, porque eh, Pienso que podríamos tomar eh, todos estos países en relación a los pueblos indígenas como una unidad de análisis. Bueno, porque se trata de los supuestos países blancos, ¿no? Entre comillas, de América Latina, ¿no? Países en los que se supone eh, eh, no, hubo, eh, no había población indígena, ¿no? Ni siquiera había mestizaje, ¿no? Eh, en el que se ha negado sistemáticamente la eh, presencia de estos pueblos en los que se les trató de aniquilar y es, en algunos casos se tuvo, digamos, bastante éxito desde la concepción y las políticas de los Estados-Nación, eh, pero, eh, pues, eh, como vamos a ver ahorita, estos pueblos indígenas eh, existen ¿no? y persisten hasta la actualidad, ¿no?, eh, a contrapelo de estas políticas institucionales de genocidio, de genocidio eh, y de exterminio. Entonces, eh, bueno, el primer caso del que yo les voy a hablar, porque es mi especialidad, digamos, es el de Chile, ¿no? Eh, yo he hecho algunos trabajos sobre el caso de Chile y el pueblo mapuche, aunque el pueblo mapuche no es el único pueblo eh, eh, indígena que existe en Chile. En Chile, eh, bueno, les voy a hablar primero en términos un poco más generales. Eh, tenemos una población total de 17 eh, millones de chilenos, de los cuales la población indígena asciende aproximadamente a un millón 500 mil. Puede ser más, ¿no? porque a veces las metodologías con las que se aplican los censos poblacionales, con respecto a los indígenas específicamente, suelen ser como un tanto mañosas. ¿no? Eh, suele haber mucha negación hasta en términos censales. Eh, bueno, eh, aparentemente son pocos entonces, pero eh, en términos políticos eh, son sumamente significativos eh, estos son los principales pueblos indígenas de Chile, son ocho pueblos indígenas aproximadamente los Aymara, los Viaguitas, los Atacameños, Quechua, los Coya, los Cahuachar, los Rapanui, que más bien culturalmente eh, tienen más eh, afinidad con los pueblos y las culturas de Oceanía, pero por una arbitrariedad de la construcción de los estados-nación, fueron incorporados eh, a esta entidad estatal que es Chile. Eh, están los Yámana y está el pueblo mapuche con 84%. Estamos hablando en términos concretos de aproximadamente eh, 1.300.000 eh, personas pertenecientes a este pueblo indígena, mapuche, y, eh, y los otros, bueno, eh, los otros pueblos indígenas de Chile, eh, con menor población, ¿verdad? Pero también a la actualidad ya con eh, muy fuertes reivindicaciones políticas. Bueno, eh, Chile se destaca en términos de reconocimiento de los pueblos indígenas por ser un país eh, bastante rezagado a este respecto. Eh, ha sido uno de los últimos países latinoamericanos en ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, esto fue hasta el año de 2008. Tiene una ley indígena general, la 19.253, que data del año de 1993. No obstante... En la Constitución chilena hay una pues una gran aberración, creo yo, en materia de derechos indígenas, porque no hay eh, ni una sola mención, si ustedes revisan el texto constitucional chileno, no hay ni una sola mención de la existencia de pueblos indígenas en Chile. ¿no? Ya no digamos que reconozcan sus derechos, eh, ni siquiera reconocen su existencia. Hay una ley, in, eh, una ley indígena general que se creó en el año 93, como les decía, en el contexto de la transición a la democracia, entre comillas, en este país, y bueno, y actualmente incluso hay riesgos de retroceso en la materia, porque ciertos grupos políticos conservadores, me parece que el próximo presidente, el, pro, el, el propio próximo presidente eh, Piñera, sí que va a repetir, eh, ha eh, señalado su intención de denunciar el convenio 169 a 10 años de su eh, ratificación por Chile, ¿no? pues se tiene que eh, volver a bueno, ratificar la, la firma de este convenio y más bien pretenden echarse para atrás y denunciar el convenio, o sea eh, renunciar al convenio. ¿no? Eh, bueno, esta es una imagen del pueblo mapuche de Chile, un pueblo muy aguerrido eh, es el único pueblo de América Latina, el único pueblo indígena que resistió digamos de manera exitosa la invasión eh, colonial eh, que fue sometido hasta hace poco tiempo en comparación con otros pueblos indígenas de América Latina. Los, el pueblo mapuche fue sometido políticamente hasta el siglo XIX, ¿no? en comparación, por ejemplo, en México. ¿no? O sea, que tiene sometido desde el siglo XVI, el pueblo mapuche resistió durante tres siglos e incluso llegó a ser reconocido por la corona española como una nación independiente. Bueno, esta es un poco de la historia del pueblo mapuche de Chile. Eh, la cultura mapuche de Chile se puede arrastrar hasta el siglo IV, después de Cristo. Después, en el siglo XIV, hay una invasión de los incas, ¿no? Siempre han sufrido eh, múltiples invasiones a su territorio, los, el pueblo mapuche. Eh, en el siglo XVI, después de repeler exitosamente la invasión de los incas, eh, tiene lugar la colonización española. En 1536 se da la primera incursión española en el territorio mapuche, se da la fundación de la ciudad de Valparaíso por el colonizador eh, Pedro de, al, eh, perdón, Diego de Almagro y comienza la guerra de Arauco, ¿no? la guerra de Arauco entre españoles y mapuches. ¿no? Se dan múltiples rebeliones mapuches en las que destacan eh, varios líderes eh, mapuches muy eh, guerreros eh, Pelántaro de Traru Caupolicán eh, se da esta política de fundación de ciudades por parte de los colonizadores españoles en el siglo XVII tienen lugar ya las lo que se llama relaciones fronterizas eh, la corona española eh, se da cuenta que no puede dominar tan fácilmente a los mapuches entonces los mapuches empiezan a vivir al sur de lo que es el río Biobío y este, los españoles al norte, ¿no? y tienen eh, lugar relaciones fronterizas como naciones autónomas, ambas españoles y Mapuches, no Es en ese entonces cuando se da el, en el año de 1640 el parlamento de Quillín porque eh, los españoles se dan cuenta que no pueden domesticar eh, fácilmente a este pueblo guerrero, y este, pues tratan de hacer las paces con ellos, ¿no? y es en este parlamento donde incluso les reconocen un estatuto de nación autónoma y bueno, así aparece hasta la fecha no eh, lo, el pueblo mapuche sigue reivindicando este parlamento de Quillín porque dice que es la prueba pues, de que ellos fueron una nación independiente sí y que este tratado internacional eh, no fue respetado por eh, los chilenos cuando construyeron el Estado Nacional Chileno eh, bueno, en el siglo XIX se da la fundación del Estado Chileno se da una política estatal de inmigración y de colonización europea en Chile este, coloniza el territorio ancestral mapuche con colonos alemanes, italianos y suizos y este, tiene lugar la política de expansión territorial del Estado Nación chileno, la llamada pacificación de la Araucanía ¿no? que es una campaña militar que emprenden eh, los chilenos en contra de los mapuche para apropiarse de, tu, de su territorio es un proceso de eh, una cuestión de franco despojo de territorial ¿no? Eh, y bueno, este, me llama la atención eh, este término, ¿no? La pacificación de la Araucanía, siempre eh, o sea, se le llamó así durante mucho tiempo en la historiografía oficial chilena, ¿no? Algo que en realidad no fue una pacificación, ¿no? O sea, el discurso oficial en aquel entonces era de vamos a pacificar a estos indios eh, indómitos, ¿no? Y este vamos a llevarles la paz, ¿no? y en realidad se trataba de eso, de una campaña militar eh, para incorporar su territorio al Estado Nación Chileno, que en aquel entonces estaba consolidando y pues que necesitaba ampliar sus fronteras internas. Eh, tiene lugar también un proceso de reducción del territorio mapuche, cuando este, los mapuches son sometidos políticamente después de esta campaña militar, eh, pues se toma posesión de sus tierras, se les confina en reducciones territoriales, ¿sí? lo que antes eran vastas extensiones de tierra para los mapuche, donde ellos tienen sus propias formas de organización política, sus propias estructuras sociales y económicas, este, pues ahora este, se les despoja de esas extensiones de tierra no, y tienen que vivir en confinamientos territoriales. Ya para el siglo XX tiene lugar un proceso de rearticulación, eh, del pueblo, rearticulación política del pueblo mapuche en el seno del estado-nación chileno y bueno, ya más adelante viene este, este proceso de la reforma agraria este, de Salvador Allende ¿no? que le restituye parcialmente algunas tierras a los indígenas pero después viene este otro proceso, la contrarreforma agraria durante el periodo de Pinochet, la dictadura militar será un proceso de individualización y mercantilización de las tierras mapuches. Incluso, bueno, en aquel entonces, este, Augusto Pinochet pronuncia una frase muy interesante que dice que en Chile no hay indígenas, que todos, eh, perdón, en Chile no hay este, mapuches, que todos somos chilenos, ¿no? O sea, una negación sistemática de, del pueblo mapuche. Bueno, este es un mapa sobre el territorio ancestral del pueblo mapuche en bueno ahí se puede ver cómo se fue eh, reduciendo poco a poco, el pueblo mapuche eh, eh, ancestralmente habitaba eh, parte de lo que hoy conocemos como Chile y Argentina, entonces ahí pueden ver en el primer, este, en la primera figurita, ¿sí? es el territorio ancestral mapuche en su conjunto, el Gualmapu le dicen ellos, es el país mapuche que abarcaba este, los territorios de lo que hoy son estos dos estados y cómo se va reduciendo poco a poco ese territorio ancestral indígena en la época de la colonia, en el siglo XIX, con la fundación del Estado chileno, y hasta la actualidad, que enfrentan otro tipo de amenazas, eh, a pesar del reconocimiento este, de, de sus derechos en el plano discursivo, ¿no? Eh, no constitucional, no legislativo tanto, pero sí en el plano discursivo, por lo menos sí si dicen en Chile, que reconocen la multiculturalidad, que reconocen este, la importancia este, de los pueblos indígenas para la diversidad de este país, etcétera, ¿no? No obstante, eh, pues hay unas, hay políticas neoliberales, hay políticas extractivas, ¿no? Y el despojo territorial que han sufrido históricamente eh, estas comunidades indígenas mapuche no se quedó en el siglo XVI eh, con los españoles, no se quedó en el siglo XIX con los chilenos y persiste hasta la actualidad, ¿no? Con lo que ellos llaman los nuevos, los nuevos eh, huincas, ¿no? Huincas es un término que los mapuche utilizan para los invasores de tierras, ¿no? que remite a los primeros invasores que fueron los incas, ¿no? Entonces ellos eran los, eh, bueno, los, los incas y por extensión eran los invasores y desde entonces a los invasores de sus tierras les llaman huincas, que es nuevos invasores, ¿no? Españoles, chilenos y hoy en día las empresas extractivas. Eh, bueno, entonces, ¿cuál es la situación del pueblo mapuche en la actualidad? El pueblo mapuche en la actualidad eh, lleva a cabo un proceso de reconstrucción histórica, ¿no?, hay múltiples alianzas con el pueblo mapuche de Argentina, ¿sí? hay un proyecto de reconstitución como pueblo y nación indígena, eh, hay una reivindicación sobre este territorio ancestral, el Hualmaco, sí, que abarca los eh, dos estados, eh, hay innumerables luchas contra megaproyectos extractivos, sobre todo los eh, relativos a la extracción de recursos eh, forestales y la construcción de hidroeléctricas en todo el territorio mapuche. ¿no? porque ellos habitan sobre todo en el centro sur de Chile y en la parte sur de Chile, que es una parte muy bonita de este país, eh, hay muchos lagos y muchos ríos. Entonces, este, pues para todas las, eh, entre comillas, industrias extractivas ¿no? del norte del país, la industria minera, del centro, la industria forestal, se requiere algo muy importante que es energía eléctrica. ¿no? ¿Y de dónde van a sacar esta energía eléctrica? Pues la están sacando o la pretenden sacar del sur del país, que es el territorio ancestral mapuche, abundante en lagos, abundante en ríos, y donde están sufriendo estas amenazas constantes de emplazamiento y construcción de diversas eh, hidroeléctricas. Esto desde más o menos el año 2000, con el gobierno de Ricardo Lagos, dio inicio a esta implementación de este tipo de proyectos. Bueno, Esa es una, es una imagen sobre un graffiti de allá de Chile, sobre un problema que hubo ahí de lucha contra las hidroeléctricas en el río Pilmaiquén. Ese es el país mapuche histórico, digamos el Mapu, el territorio ancestral mapuche, que como les decía abarca tanto parte de Chile como de Argentina, era un territorio pues bastante extenso. Y en la actualidad, pues este, queda muy poco de ese territorio. Esta es la frase que les decía de Augusto Pinochet, que a mí me pareció muy significativa para esta ponencia, porque, como les decía al principio, eh, estos países de los que les voy a hablar, eh, no solo Chile, sino Argentina, Paraguay y Uruguay, eh, son los países digamos de la blanquitud en América Latina, ¿no? este, donde permeó mucho este imaginario europeísta, este mito de nosotros somos blancos, aquí no hay este, indígenas, y bueno, creo que esta frase es muy representativa de eso. Esto lo decía Augusto Pinochet en el año de 1979, y coincide con una frase que acaba de pronunciar recientemente el presidente de Argentina, que en un foro en Davos, Suiza, dijo en Sudamérica todos somos descendientes de europeos y eso que su propia esposa es de origen libanés, pero bueno, esa es la concepción que tienen las élites en estos estados sobre este, su conformación étnica. Entonces, el otro país del que les quería hablar es Argentina. Argentina tiene una población total de 43 millones de los cuales eh, aproximadamente un millón y cacho, ¿sí? son indígenas, eh, hasta, hablamos de la existencia de 30 pueblos originarios aproximadamente, no obstante se han hecho estudios eh, de que 56% de la población argentina tiene en su genética algún rastro indígena, a pesar de la negación y bueno, entre estos pueblos están los Atacamas, los Guaraníes, los Aymara, los Chales, los Charrúa, ¿no? los Mapuche, los Quechua, los Pampa, etcétera, los Huichi, los principales son los Mapuche, los Coya, los Toba y los Huichi. Ese es un mapa de dónde están ubicados este, los pueblos indígenas en la Argentina. Y bueno, en cuestión de eh, reconocimiento o no de los derechos eh, indígenas, en Argentina se llevó a cabo el, la ratificación del convenio 169 de la OIT en el año 2000, eh, también un poco atrasaditos en esto, porque el convenio data de 1989. No, no hay una legislación general sobre derechos indígenas. Eh, hay un párrafo eh, muy eh, mínimo en la Constitución eh, del año 94, del el artículo 55 que habla de las facultades del Congreso para reconocer la preexistencia de pueblos indígenas, pero lo remite todo a las provincias en la Argentina, ¿no? Hay una ley de regularización de las tierras indígenas y efectivamente se suscribió la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. ¿no? Entonces eso nos habla de ciertos avances eh, legales en la materia. ¿no? Eh, sobre la cuestión de los indígenas en Argentina, bueno, se dio en el siglo XIX la construcción del Estado Nacional Argentino, se dio casi paralelamente la, al, al proceso de incorporación de los Mapuche al Estado Nación Chileno, se dio eh, también un proceso de incorporación de los Mapuches al Estado Nación Argentino, mientras en Chile se llevaba a cabo en el año de 1880 la pacificación de la Araucanía, en Argentina en la misma época se llevaba a cabo la campaña del desierto. ¿no? Allá trataban de pacificar supuestamente a los indígenas idómitos, en Argentina, según ellos, eh, trataban de poblar el desierto argentino, lo que según ellos eran desierto, era desierto, ¿no? eran tierras vacías, pero que realmente eran habitados por el pueblo mapuche. Pero bueno, esto era parte de los discursos oficiales para justificar todo ese proceso de desposesión territorial a este pueblo indígena. Hay un imaginario europeísta muy fuerte en Argentina, hay una ideología de la blanquitud, de que acá no hay presencia indígena, ya, se, ya quedaron en el pasado, ¿no? fueron aniquilados lamentablemente en ese proceso de construcción del Estado Nacional Argentino. Hay un mito sobre la extinción de los indígenas en la Argentina, ellos reconocen que tuvieron población originaria, pero más bien se refieren a los tehuelche, ¿no? eh, y dicen los tehuelche fueron invadidos por los mapuche, ¿sí? antes de que se construyera el Estado Nacional Argentino y los mapuche absorbieron y aniquilaron a los tehuelche. Entonces, si nosotros reconocemos, si acaso, ¿sí? derechos sobre tierras algunas a indígenas, se los reconoceríamos a otros pueblos, no a los mapuches, porque los mapuches fueron invasores en estas tierras. Entonces está este otro mito, que es el mito de los invasores mapuches. Y bueno, con base en estos mitos políticos del Estado Nacional argentino, se da pues, este sometimiento a los pueblos indígenas de este país ¿no? y esta apropiación perdón, de los territorios ancestrales indígenas. Aquí está la frase de Mauricio Macri, ¿no? este, este prejuicio eh, cargado de pues, mucho racismo, esta negación sistemática de la presencia indígena en estos países de América Latina y esta aspiración de blanquitud, ¿no? de que en el, seno, en el seno de estos países no hay indígenas, todos descendemos de europeos. Eh, y bueno, en la actualidad el pueblo Mapuche en Argentina eh, enfrenta eh, también diversas problemáticas relativas al extractivismo, como en el caso de Chile, ¿sí? Hay este, casos eh, muy específicos que han concitado la atención internacional, eh, por ejemplo, eh, la lucha que están estableciendo actualmente contra la empresa Benetton, no sé si han escuchado de este problema, ¿no?, eh, hay un proceso de reconstitución del pueblo mapuche en Argentina, hay una organización que se ha destacado que es Resistencia Ancestral Mapuche, eh, hay una criminalización de su lucha política por parte del Estado argentino y hay sobre todo un racismo institucional. ¿sí? Eh, una descalificación y una deslegitimación de sus reivindicaciones territoriales, bajo el argumento, como les decía anteriormente, de que en Argentina, eh, si acaso hubo pueblos originarios, fueron eh, extinguidos, ¿no? y los mapuche no son pueblos originarios, dicen, los polo, eh, el pueblo mapuche eh, es chileno, en todo caso, vayan a reclamar allá, aquí en Argentina no tiene nada que hacer, dicen supuestamente los argentinos. Bueno, esta es una imagen de la lucha que están entablando actualmente los Mapuche, los Puelche, se hacen llamar ahí en Argentina, los Mapuche Puelche, y contra la empresa Benetton. Estuvo el caso también muy sonado de Santiago Maldonado, este, una persona mestiza, activista indígena, no, activista proindígena, que estaba apoyando a la RAM, a la Resistencia Ancestral Mapuche, a esta organización territorial. Y en el contexto de un allanamiento policíaco a estas comunidades indígenas, Santiago Maldonado fue desaparecido por la policía, ¿no? Posteriormente, como a los 80 días me parece, apareció el cuerpo flotando ahí en el río en condiciones como bastante extrañas, ¿no? Y bueno, este, en un país en el que históricamente hubo muchas desapariciones políticas por la dictadura y todo eso, pues fue bastante álgida la cuestión ¿no? de que desapareciera esta persona. Y bueno, este que también mucha atención en relación a las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. no El caso de Santiago Maldonado, bueno, que lamentablemente falleció este compañero que está apoyando la causa mapuche. Y bueno, esta es una frase de una indígena mapuche que me llamó la atención porque creo que dice mucho del espíritu de la lucha conjunta del pueblo mapuche eh, de Chile y del pueblo mapuche de Argentina, ¿no? Eh, los, eh, bueno, que dicen? Nosotros no reconocemos fronteras, nuestro pueblo abarca de mar a mar, eh, una indígena mapuche, ¿no? Eh, esta es otra, bueno, una imagen que también me pareció curiosa, dice ni chileno ni argentino, nosotros somos mapuche, ¿no? Esto muy como a contrapelo de las fronteras estatales ¿no? y pues, de los estados-nación chileno y argentino y bueno, les voy a hablar brevemente también de los otros casos de estos eh, estados pues, o países supuestamente blancos de América Latina está el caso de Paraguay, Paraguay tiene pues, poca población indígena, ¿no? son 6 millones de habitantes aproximadamente, en, casi 7 perdón, en Paraguay de los cuales mil eh, son población indígena, hay 19 pueblos indígenas en Paraguay, ¿sí? Esos son los principales pueblos indígenas de Paraguay, se este, destacan los guaraníes, ¿sí? Y otros pueblos indígenas, los nibacle, los eh, taitera, los enel, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero principalmente son los guaraníes. Eh, bueno, se dividen este, en varias familias lingüísticas, en cuatro familias lingüísticas. <coughs> Eh, bueno, ese es un mapa del territorio eh, ancestral del pueblo guaraní y en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas en Paraguay eh, hay eh, bastante avance, eh, desde el año de 1993 Paraguay ratificó el convenio 169 de la OIT ha suscrito efectivamente la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas eh, en el año de 1992, en su Constitución, reconoció en, un cap en el capítulo 5, que es muy extenso, en los artículos 62 al 67, los derechos de los pueblos indígenas, no obstante, me llama la atención que los reconocen a los indígenas en términos de grupos pertenecientes a culturas previas al Estado Paraguay. o sea, no se les reconoce en su calidad de pueblos. ¿no? Y bueno, eh, ustedes recordarán que eh, el concepto de pueblos es muy importante para los derechos de los indígenas, sí, porque tiene una connotación política y jurídica muy fuerte. ¿sí? no es lo mismo reconocerlos como pueblos que como poblaciones, como lo reconocía el convenio 107 de la OIT, o que decirles eh, que son meramente comunidades indígenas o grupos indígenas, ¿no? No obstante están estos otros avances. Eh, y bueno, a pesar de estos avances legislativos, persiste todavía en este país, como en los otros países de Sudamérica, Chile y Argentina y en Uruguay, la creencia generalizada de que pues, son países blancos, no eh, o esta aspiración a la blanquitud, un racismo eh, estructural, eh, persistente, de discriminación, exclusión, marginación. Hay una falta de implementación además de la legislación indígena en la materia. Y bueno, ese sería el caso Paraguay. El caso Uruguay me parece que es el caso más alarmante de falta de reconocimiento de los derechos indígenas allá en el sur de América y también de racismo. En Uruguay eh, ni siquiera se reconoce actualmente la presencia indígena, se habla del pasado indígena de Uruguay, ¿no? Los indígenas quedaron en el pasado, había pueblos indígenas, eran supuestamente los charrúas, los genoas, los guaraníes, los yaros, eh, etcétera, etcétera supuestamente Uruguay se afirma como un país sin indígenas, o un país sin indios, ellos dicen, ¿no? Eh, está sumamente rezagado en materia de reconocimiento de los derechos indígenas, eh, no ha habido una ratificación del convenio 169 de la OIT, es creo que de los, eh, de los últimos países de América Latina, este, de los pocos países, perdón, que no ha ratificado este convenio junto con El Salvador, me parece, eh, porque supuestamente ellos no tienen o casi no tienen indígenas en, bueno este no obstante uno, en un censo poblacional reciente 5% de habitantes manifestó ¿sí? identificarse como indígena ¿no? esto a contrapelo de lo que ellos siempre habían venido manejando de que los indígenas ahí habían desaparecido no. Hay una población total en Uruguay de 3.44 millones y una población indígena de, eh, bueno, se, se reconoce ya a partir de ese censo, 134 mil personas indígenas. No obstante, también se han hecho estudios para rastrear la huella eh, indígena en los genes de esta población y la ascendencia genética, genética indígena en Uruguay eh, asciende a 34%. 34% de los uruguayos tienen en su, en su en sus venas, digamos, sangre indígena. Y bueno, hay una negación constante, una falta de reconocimiento institucional de los derechos indígenas, eh, un racismo persistente, ha habido históricamente etnocidio eh, sobre los indígenas, está también muy persistente este mito de la blanquitud eh, de Uruguay, no la supuesta extinción de los indígenas y una reivindicación meramente folclórica de lo que fue o es el principal pueblo indígena de Uruguay, que es el pueblo indígena charrúa. ¿no? Que supuestamente se había extinguido también. Tuvo lugar en el proceso de construcción del Estado uruguayo un genocidio, incluso contra el pueblo charrúa, un genocidio muy lamentable. Eh, en la matanza de Salsipuedes en el año de 1831, en el que murieron 500 indígenas charrúas y de los que quedaron, 4 eh, o 5 de ellos fueron exhibidos como eh, elementos eh, humanos eh, extraños, ¿no? en eh, museos eh, y ferias de París, ¿no? Fueron llevados hasta allá, allá murieron la mayoría, sobrevivieron dos personas, ¿sí? Este hay monumentos incluso en Uruguay, este donde se exalta eh, a estos indígenas a lo que se llamó los últimos charrúas, ¿no? Eh, no obstante, a pesar de que durante mucho tiempo se dijo que sabían, eh, que habían desaparecido los charrúas eh, se habló de los últimos charrúas, actualmente hay un proceso también de reivindicación de lo charrúa, de lo indígena en este país y hay un proceso de lo que se conoce como etnogénesis, ¿no? de reconstitución histórica de este pueblo indígena y eh, se ha conformado incluso eh, un consejo de la nación charrúa, ¿sí? que lucha por el reconocimiento tanto del genocidio que sufrieron sus antepasados como de la persistencia de este pueblo en la actualidad, que todavía existen, a pesar de la negación oficial. ¿no? Eh, y bueno, eh, se ha tratado de que el Estado uruguayo reconozca la existencia de, de este pueblo ¿no? y de, otros, eh, de otras comunidades minoritarias en Uruguay, se ha instado eh, a los líderes eh, políticos de Uruguay a que fue presidente José Mujica, ¿no?, a reconocer el convenio 169 de la OIT, ¿no?, ha habido respuestas el sentido de reconocer parcialmente el convenio 169 de la OIT, esto no puede ser posible, es un tratado que debe de ser reconocido a cabalidad, sin reservas, ¿no?, pero ha habido como esta posición de parte de las autoridades en Uruguay, ¿no?, de bueno, a lo mejor reconocemos nada más algunos artículos, ¿no?, entonces, eh, pues esa es la situación en Uruguay, y como les decía al principio, me pareció importante abordar en conjunto todos estos países, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, porque son los supuestos países blancos de América Latina, donde se negó este, persistentemente la presencia de pueblos indígenas. Y bueno, que como hemos visto, en realidad este, estos no eran más que mitos políticos para fundamentar la construcción de esos estados nacionales, ¿no? Y bueno, eh, vemos que sí hay eh, bastante presencia indígena, ¿no? Y que sus reivindicaciones políticas, además, pues son bastante fuertes y hoy en día, pues hay diversos procesos de reconstitución territorial de estos pueblos indígenas, ¿no? También hay bastante solidaridad entre ellos, este, como ejemplifica esta imagen este, de los charrúas en apoyo al pueblo mapuche, ¿no? Entonces, esto un poco para desmontar los mitos políticos sobre los cuales se constituyeron estos Estados-Nación, ¿no? Y pues para que conozcamos un poco más de la realidad de estos países en los cuales eh, sí hay presencia indígena, ¿no? Y como les digo, sus luchas políticas son pues bastante importantes. ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Le agradecemos, eh, eh, le, le agradecemos la participación a la doctora Axel Maldonado y vamos a dejar un poco de tiempo y cambiar la mesa para que se pueda acomodar la doctora Gaia Marcarán cerca del, de la computadora. Vamos a hacer ese pequeño cambio nada más eh, y asimismo pues vamos a darle entonces ahora sí el tiempo hasta las doce eh, y media a la doctora Gaya Macarán para que nos haga su larga exposición que eh, sabemos de antemano que tiene eh, presentada eh, y pues posteriormente vamos a, a hacer un pequeño receso a lo mejor regresamos todavía eh, con Gaya si es que no ha terminado su, toda su presentación y después vamos a, a estar en preguntas y y respuestas. Eh, bueno, como ya les había comentado, la doctora tiene una presentación eh, de toda la construcción del Estado-Nación en, en Sudamérica y en lo particular sobre eh, la región andina. Sin más, doctora, por favor. Muchas gracias, eh, agradezco, Carlos, la invitación. Eh, sí, yo como no sabía muy bien cuánto tiempo tenía que exponer preparé algo muy largo entonces vamos, vamos abreviando eh, sobre todo me va a ayudar un poco eh, también de que la compañera ya trató algunos casos, por ejemplo el caso eh, chileno, el caso Mapuche, eh, con mucho detalle, entonces vamos brincando eh, yo sobre todo quería fijarme en eh, el proceso de la construcción del Estado-Nación tanto histórico como cómo es eh, hoy en día en, en, en la zona andina, sobre todo. Eh, por eso eh, traje aquí en la presentación de algunos conceptos básicos que ahora no, no voy a profundizar, pero que como señalizo que hay que tener en cuenta qué es la nación como concepto, cómo surge, dónde surge, en qué circunstancias y qué significa aplicación de ese concepto europeo eh, y diciendo a europeo también estamos significando porque Europa es vasta y es diversa eh, entonces más bien es un concepto que surge en circunstancias bastante específicas en Francia eh, y hasta hoy en día se dice que Francia es el modelo perfecto del Estado-Nación que tampoco es cierto, entonces, ni siquiera en Francia eh, existe esa homogeneidad que sueña un Estado-Nación porque ¿qué nos interesa aquí? Eh, es un concepto, un proyecto político burgués que, digamos, surge, el Estado-Nación moderno surge como concepto y como proyecto político, como herramienta del capitalismo. Son como eh, dos procesos, ¿no? el proceso económico que es el surgimiento, el crecimiento y desarrollo del capitalismo de la clase burguesa en Europa Occidental junto con el Estado-Nación, que se convierte en la herramienta de esa nueva élite-burguesa. Eh, aquí ya no voy a repetir lo mismo que está por allá, pero cuando se origina históricamente, cuando se desarrolla el concepto y cómo se aplica en América Latina en el siglo XIX con las independencias, se aplica de manera acrítica totalmente. ¿no? Un Estado, una Nación. Eso significa una homogeneización, la diversidad, la existencia del otro, la existencia del indígena, en ese caso, es algo negativo, visto como eh, retraso, como no moderno. Y la ambición de las élites latinoamericanas, entonces, es homogeneizar la población. Una nación, una lengua, una cultura, una historia. Y, por supuesto, esa lengua, esa cultura, esa historia, esa religión, incluso, va a ser de la élite dominante. ¿no? La élite criolla, después criolla mestiza. Eh, Aquí tenemos eso que es la nación. Hay también dos variantes, dos conceptos de ver la nación, una muy política, si simplemente la nación son todos los ciudadanos de un Estado-nación. ¿No? Dentro de la frontera mexicana, todos son mexicanos, que tienen su pasaporte, su credencial.